Comenzamos el curso, el voluntario que hay en ti, el itinerario en cooperación para el desarrollo. El objetivo de este curso es que todas las personas que están pensando en hacer voluntariado en cooperación para el desarrollo conozcan todas las opciones, las opciones que existen a nivel local y las opciones que existen a nivel internacional, desde la cooperación para el desarrollo a la acción humanitaria, pasando por los derechos humanos. A lo largo de estas cuatro semanas contaremos con distintos formadores de distintos sectores, de organizaciones o de instituciones relacionadas con voluntariado que nos darán a conocer eh, desde un espíritu crítico y reflexivo cuáles son las distintas opciones para que nosotros intentemos adecuar nuestros objetivos y nuestros intereses a las distintas eh, formas de voluntariado en cooperación para el desarrollo que existen. Tenemos que saber si lo que queremos realmente es viajar, si lo que queremos es conocer gente o si lo que queremos es realmente favorecer el desarrollo. A partir de ahí realizaremos eh, la metodología del curso a partir de unos vídeos que se podrán visualizar y después de los vídeos algunas instrucciones de distintas actividades, tanto opcionales como